Bien, gracias Carolina, Yerjan, gracias al equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, eh, el caso de la pareja de eh, pastores evangélicos de Bonao, muerta por la policía en la circunstancia que todos sabemos, que todos conocemos cómo ocurrieron los hechos, tienen una serie de cuestiones alrededor, una serie de, decía un, o dice, que está vivo todavía. Un amigo ex-rector de la UAS, Roberto, Roberto Reina, Robertico Reina, mi querido hermano, dice él, eh, cuando la gente escribe mucho y da mucha vuelta para llegar al, al punto, no dice eso es arandela. Pues ese caso tiene muchas arandelas, porque en definitiva eh, hemos visto que el Presidente de la República que se presentó a casa de los familiares, que... No es nada malo ni pecaminoso que se presentara a la casa de los familiares, un acto de solidaridad, también de populismo. Eh, y por otro lado, el tema de que haya dicho que, que eso se, se no, habrá, no habrá impunidad, ahora acaba de volver al tema diciendo que se va a aplicar la ley, que caiga todo el peso de la ley. Eso inmediatamente provoca una situación ...sumamente grave para el sistema procesal penal de la República Dominicana... ...porque se, se echa a andar el populismo penal. ¿Qué es el populismo penal? Muy bien, el populismo penal es cuando un caso... ...trasciende a la sociedad a través de medios de comunicación... ...o de cualquier método de información masiva... Y entonces se condiciona la opinión pública para que aplauda o critique siempre que el, el, la justicia, el sistema penal actúe de una u otra forma. Entonces ese populismo de alguna manera juzga y condena y esas, ese juicio y esa condena los jueces no pueden cambiarlo y muchos de ellos se ven motivados a no cambiarlo para evitar la crítica o evitar opiniones adversas y contrarias y eso afecta y daña mucho el hecho de que el presidente de la república esté diciendo de que el en definitiva el, el caso tiene que no puede quedar en impunidad que tiene que haber una una condena ejemplar ya ya lo están lo están acusando de culpable y yo le voy a decir una cosa los niveles de culpabilidad tienen que ver con los niveles de participación en el hecho penal. O sea, usted no puede. Lo primero que hay que partir es de la idea de que cada uno de esos policías que están ahí se presumen, se presumen, aunque no lo sean, pero se presumen y deben presumirse inocentes. ¿Cuál es la idea de la presunción de inocencia? La idea de la presunción de inocencia es que cuando usted llegue a donde el juez, el juez lo mire como tábula rasa. Es decir, lo mire sin ningún aditamento, sin ninguna circunstancia que le perjudique al momento de usted sentarse frente al juez. Que lo vea como un ciudadano a quien hay que hacerle justicia, sea una cosa o sea la otra. Sobre todo si la prueba permite determinar el, la culpabilidad y su nivel en ese juicio, en ese caso entonces el juez condena. Pero esta presión mediática hace que los jueces... Tomen de, Los jueces y los fiscales tomen decisiones, primero los fiscales sin objetividad, para evitarse comentarios, para evitarse investigaciones futuras de las de, de la, de la inspectorías, de, de, su, de su institución, para evitar muchas cosas. Y dice, bueno, yo prefiero mejor, como lo he oído decir a fiscales, que saben que alguien es, es inocente o que no participó en el hecho o que no hay forma de probarse. Y dice bueno, que lo suelte el juez. O sea, ellos no se atreven a tomar una decisión para evitar eso que yo digo. Críticas, comentarios adversos, persecución, incluso de la propia institución que siempre anda investigando a ver si hubo alguna eh, otra intención, intención ulterior al abandonar eh, de forma como lo hiciere el caso eh, y su investigación y su proceso. Entonces, el populismo penal no, no hace mucho daño. Miren, yo estoy seguro que con una investigación objetiva, ese grupo de policía, es muy probable que haya alguno de esos miembros de la policía que no haya disparado. Es muy probable. Lo que pasa es que para eso se necesita investigación, y se necesita objetividad, y se necesita cabeza fría, y se necesita oído sordo para dejar de escuchar toda la presión mediática que produce. El hecho es una tragedia, es una tragedia, pero en toda la sociedad hay tragedia. En todas las sociedades hay tragedia. Una familia que se ahoga en un viaje de vacaciones, eh, en una yola en el mar, eh, transitando, digamos, por la bahía de Samaná, y hay un accidente y se mueren padre hijo eh, madre es una tragedia. Lo único es que el mar no se puede procesar porque el mar <risa> sería una locura, ¿verdad? Entonces, en definitiva, yo entiendo que las tragedias hay que sufrirlas, hay que tratar de evitarlas cuando son el producto de la acción humana, pero también esos que están ahí, esos que están ahí son en definitiva ciudadanos que tienen derecho a ser juzgados debidamente y condenados debidamente. Pero con la ley en las manos, con la objetividad en las manos, sin, ese, sin esa circunstancia que se da en este país donde yo advierto que los jueces penales de la República Dominicana son más autoritarios que los fiscales, que son los que persiguen y son los que andan detrás de los delincuentes. Y si no, vamos a ver cómo están las cárceles de prisión preventiva. Tanto es así que la propia Miriam ha planteado en, en una entrevista que les concedió al listín Diario que hay demasiada prisión preventiva. Y que, ...y que la prisión preventiva no se puede abusar de ella... ...porque que hay derechos señores... ...tú no puedes tener una, una nación con un 68, un 65% de presos preventivos... ...de 35 mil, 40 mil presos que hay eh, eh, en las cárceles... ...el 68 es preventivo... ...y eso dice, eso dice mucho del mal manejo de la persecución penal... ...entonces en el caso este de los muchachos es una tragedia, es dolorosa... Fue un acto terrible, pero esos policías merecen ser investigados, merecen ser investigados, merecen ser juzgados, merecen ser condenados de acuerdo a la ley, pero de acuerdo a la objetividad que implica la investigación penal, que implica una acusación inteligente y una acusación cargada de pruebas fehacientes y obtenidas de manera regular para... Eh, evitar un acto de injusticia. Qué tranquilo se sentirá el fiscal que lleve un caso en esas condiciones y qué tranquilo o tranquila se sentirá el juez que tome una, o los jueces que tomen una decisión en ese sentido. Ustedes saben qué mal, yo estoy seguro que, bueno, ya después de un tiempo cuando tú comienzas a hacer algo malo y lo repites y lo repites, ya comienzan a resbalarte en poco tiempo. Pero yo me imagino que los jueces se sienten muy mal cuando toman una decisión de la que no están seguros muy mal, eso tiene que ser algo terrible. Recuerdo un caso que se dio en Italia en el siglo XVII, en el cual, eh, en el siglo XVIII fue en realidad, en el cual eh, condenaron a un panadero por, por, haber, eh, por haber matado a alguien por homicidio y entonces al cabo de unos años apareció el verdadero culpable y... Y explicó las circunstancias del hecho. Bueno, demostró que realmente fue el que mató y no el panadero que condenaron a la horca que había matado a la persona. Y entonces a partir de ahí se paraba el Ujiel, o sea el Alguacil, y antes de la causa le decía a los jueces, recordar y pobre Fornatieri, recuérdense del pobre panadero. ¿Por qué? Porque es una forma de decirle al juez, tú eres un igual de ese que está ahí sentado y debe, y debe juzgarlo con toda la prudencia, con toda la, la calma, con toda la cabeza fría, con todo el sosiego posible que puede tener una persona, porque tú estás mandando a la, a la cárcel, en este caso fue a la horca que lo mandaron, pero en el caso actual ya no hay pena de muerte, pero tú estás mandando a la cárcel a una persona que puede resultar ser inocente. Entonces, eso hay que tener mucha cuenta, eso hay que tener mucho cuidado. Pero en Por este eso, país, amado, ¿Mm? en este país... Es lo que debe ser, es lo que debe ser. Pero, pero y eso que tú estás eh, hablando ¿aplica para todos los ciudadanos? Para todos, para todos. Para Incluyendo todos. para la gente del caso Pulpo también. También, para todos, para todos. De para, verdad. Para fañas. Porque a Faña, por ejemplo, sí si le concedieron la libertad con sí, una garantía pero, económica. Sí, pero de qué manera. Ya la, ya la reputación de ese señor está por el suelo. No hay forma de que él se recupere. De hecho, yo fui, tuviera su zapato y no volviera al IAD aunque me lo ofrecieran. Claro, pero. Bueno. Que imagínate. Sí, pero los lo lo que están presos del caso Pulpo, pues ¿Mm? está todo el mundo preso todavía. Sí, no han variado eh, sí. La prisión no, no se la han variado a nadie. Sí pero es lo que te digo este, el, el derecho tiene que aplicar para todos ah, bueno. y nosotros necesitamos aprender que el derecho miren hay una hay una opinión de un amigo de la, la cual no comparto lo voy a decir aquí se trata del abogado colega, amigo, hermano profesor hey, universitario cuidado. John, Garrido. John Garrido John Garrido dice que no debieron de ponerle un año de prisión preventiva miren lo que pasa es lo siguiente, ahí no hay ninguna violación lo que pasa es que la prisión preventiva no puede sobrepasar el límite de los 12 meses. Es un año. Ahora, eso no quiere decir que el plazo de investigación, que es un plazo legal establecido en la norma, de tres meses para fines de presentar un acto conclusivo que tiene el fiscal, él tiene que cumplirlo obligatoriamente, aun cuando hayan dictado un año de prisión. Lo que el juez dijo es, bueno, tú no puedes pasar ni un año preso. Pero el fiscal sigue teniendo tres meses para presentar eh, acusación, un acto conclusivo. Pero al mismo tiempo el juez tiene tres meses más, tres meses, los mismos tres meses para eh, revisar esa prisión preventiva y determinar si las circunstancias que la provocaron cambiaron para fines de, de, de, de, de ponerlo en libertad. Hay cientos de casos en este país en que el Ministerio Público, el Ministerio Público y los propios jueces saben que del grupo... X de persona acusado de X delito, hay uno, dos, tres o cuatro, o hay cinco seis, o hay uno dos que no tienen nada que ver con el asunto, pero prefieren, o que los en vez de que lo suelten ellos por un asunto de objetividad, que es, una, es, un, es un principio que norma la labor del Ministerio Público, que lo haga el juez. Y el juez tampoco se arriesga por temor a perder su empleo. Y entonces, por esa razón, lo mantiene en prisión. Porque aquí se, los jueces tienen un, una, una idea fija en la cabeza. Aquí te cancelan por soltar, no por trancar. Uh -huh, uh -huh. Oiga, qué criterio más, uh -huh. hijo. Eres. A, a ti te votan te, te por, por, por soltar, pero gente, no por trancar. Eso es lo que los jueces se, se plantean. A mí me lo dijo un juez después de un caso que yo llevé. Que me condenó a un cliente siendo inocente. Y él lo sabía. Y después me lo comentó en los pasillos, siendo un yo abuso. siendo yo procurador. Dijo, usted, tiene, usted tenía razón, pero acuérdese de una cosa, magistrado, ya usted está aquí en el sistema. Acuérdese de una cosa, a la gente, a los jueces no votan por soltar, no es por trancar. Un abuso. Y ese es el criterio. Yo no voy a decir quién es el juez, porque todavía está activo y es un amigo. No quiero perjudicarlo. Pero carajo. Entonces, hay que tener en cuenta, señores, hay que tener mucha cuenta. La cárcel daña y afecta no solamente al que está encarcelado, sino a toda su familia. Sí, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bye. amado José Rosa. Miren, cuando retornemos, voy a pasar una información eh, que se está presentando en estos momentos en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, con el tema del tráfico, el entaponamiento, los